Yo no conocía la Ciudad de México, conocí la ciudad hasta aproximadamente los 20 años y eventualmente pues encontré un trabajo en una oficina, en un corporativo bancario y fue como me mudé yo a la Ciudad de México, a, a raíz del trabajo. Sin embargo, pues hoy ya no estoy trabajando en absolutamente nada de eso, me deslindé totalmente de las cuestiones corporativas y eventualmente tuve oportunidad de trabajar en Boots, que es este smoke shop, pues cambió totalmente mi panorama, todo lo que yo tenía de formación se rompió totalmente, pero ahora todo lo que aprendí en esos eh, corporativos o en esas empresas, lo aplico de manera más libre y mucho más tranquila donde estoy trabajando ahora. Hoy me siento mucho más holgado, con una chamba mucho más ligera hasta cierto punto y la verdad también más, pues más tranquilo y libre para hacer ciertas cosas e incluso poder desarrollar y desempeñar todo lo que aprendí en mi carrera en algún momento el que no arriesga no gana, porque de verdad te das cuenta que cuando te atreves a hacer algo realmente puedes encontrar caminos totalmente diferentes, porque siempre vamos siguiendo el mismo camino, el que nos han trazado desde chiquitos, desde que naces te dicen cómo tiene que ser tu vida, a dónde tienes que ir, cómo tienes que estudiar, en dónde tienes que estudiar y qué tienes que hacer cuando cumplas 20, 30, 40 y cuáles son las cosas que debiste haber obtenido a cierta edad, ¿no? Y dije, ¿sabes es qué? Eso es lo que yo no quiero en mi vida de verdad, o sea, no voy a venderle mi vida a alguien por cumplir el Sueño de una empresa o por hacer que una empresa crezca sin que yo tenga beneficios hasta cierto punto, por eso fue que decidí dejar la vida a Godín, dejar el trabajo corporativo para dedicarme a una cosa que expandiera más mi visión, mi forma de trabajo y que me diera una experiencia y una expertise totalmente diferente, cosas que no iba a obtener nunca estando dentro de una oficina con un año fue totalmente suficiente para ver que la vida no se cierra a estar en una oficina que no es parte de mi desarrollo ni es parte de mi crecimiento cumplir con un puesto en un trabajo hoy puedo decir que estoy trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo y yo sintiéndome tranquilo sin presiones y sin sentir que no lo estoy haciendo ¿no? porque creo que es lo que pasa en muchos otros lugares que tú te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y nunca sientes que de verdad estés creciendo. Y hoy creo que sí lo estoy logrando. Y eso es lo que me inspira día a día justamente pensar en que si hoy desperté, hoy puedo hacer algo. Mañana no sé si estaré aquí, entonces prefiero pensar en lo que puedo hacer hoy.